Bienvenidos a la asignatura Juegos Serios, Wargames y Games en docencia que forma parte del itinerario formativo del Máster en Ludificación, Aprendizaje basado en juegos y juegos serios para docencia y formación continua que se imparte en la Universidad Rey Juan Carlos en su modalidad semipresencial. Mi nombre es Erika Prado y soy la profesora responsable de esta asignatura que se imparte durante el primer semestre de esta titulación. A lo largo de esta asignatura, estudiaremos conceptos básicos para el aprovechamiento de los juegos serios en el entorno docente. Veremos que los juegos serios, por sus características, pueden ser herramientas muy interesantes en la enseñanza de cualquier tipo de materia e incluso para cualquier tipo de alumno. Estos juegos están diseñados con un doble propósito. Por un lado, tienen el objetivo de entretener o divertir al jugador, como cualquier otro tipo de juego pero por otro también buscan entretener, educar, concienciar o transmitir otro tipo de información sobre una gran variedad de cuestiones que pueden ir desde la economía, la salud, la política o los derechos humanos. Aunque las definiciones más habituales de juego serio nos hablan de contenidos digitales, en esta clase también hablaremos de los juegos de mesa, sobre todo para aquellos formadores que no tienen nociones de programación y quieran diseñar ellos mismos su propio juego serio para utilizarlo en sus clases. Veremos también la importancia de seguir un flujo de trabajo en el diseño de este tipo de juegos qué cuestiones son necesarias a tener en cuenta para sacarle el mayor partido al juego y en qué debemos fijarnos para poder seguir mejorándolo. Hablaremos de la jugabilidad y de otros conceptos muy habituales en el diseño de juegos. Dentro de los juegos serios hablaremos de dos subcategorías más, los Wargames y los Advergames. La mayoría de los especialistas consideran que fueron los Wargames los primeros juegos serios que se crearon. Estos juegos recrean, con fines lúdicos, operaciones militares aspirando a cierto grado de verosimilitud, sobre todo en aquellos ejemplos concebidos con fines educativos, que son los que se encontrarían dentro de la categoría de juegos serios. Por último, estudiaremos lo que son los games. Este tipo de juegos se pueden enmarcar en lo que se conoce como contenidos de marca. Estos tienen como finalidad, además de entretener, cumplir con aquellos objetivos que establece la marca y que financia el desarrollo del juego. Como veremos, en ocasiones se buscará informar sobre determinados productos y en otros casos transmitir valores de marca. Analizaremos qué elementos se usan en el diseño de estos juegos, pero también dedicaremos un espacio para advertir de los inconvenientes que puede tener hacer uso de este tipo de contenidos en un entorno de docente. Por mi parte, esto es todo. Espero que esta asignatura os resulte interesante y os ayude en vuestro día a día profesional. Una vez más, bienvenidos y nos vemos en las videoclases.